La tecnología de espacios en blanco es una nueva forma de usar las frecuencias de televisión eh, para otros usos tales como proveer internet de banda ancha eh, a zonas apartadas eh, y desde el punto de vista de la ANE eh, el hecho de tener eh, frecuencias sin uso eh, hace que no se haga un uso muy eficiente del espectro entonces nosotros estamos promoviendo la eficiencia del uso del espectro con esta tecnología para usar esas frecuencias que no están siendo usadas por la televisión. ya ese trabajo de, de integración de las tecnologías de la comunicación la, al proceso pedagógico estudiantil. Y el profesor les explica, hombre, lo que pasa es que tenemos internet, tenemos las tabletas y la información está llegando por allí. Entonces ya los chicos, a cambio ya de tener que llenar un cuaderno, tienen la posibilidad de estar acumulando una información ya en la nube. Nos abren muchas puertas y nos llevan más allá de los libros. Con esto podemos explorar el mundo si lo queremos. Me pareció muy bonito, muy bueno, porque podemos explorar a muchos lugares del mundo y sin tener que usar tanto cuaderno. Correo electrónico me sirve para comunicarme en otras partes que quedan lejos, eh, con mi familia y recibir correos. Porque yo me pasé una experiencia cuando em em empecé a estudiar en la universidad y yo cuando saqué bachillerato no sabía nada de interés. ...de computador y había cegué, pues, una materia virtual y yo no sabía nada. de buscar la corchaja me pegué, pues imagínense. Una materia virtual y yo no sabía nada de nada, ¿no? Después, ni prender un computador ni nada. Ah, esto pues nos va a servir para todo, lo uno pues aquí en el sector del campo pues... Para nosotros los niños van a llegar a decirnos, bueno, eh, podemos averiguar esto para nuestros cultivos, eh, para cosas que están sucediendo, para nuestro ecosistema, que, que también pues a veces nosotros no, no nos enteramos qué está pasando. Eso para nosotros y para, para los niños de la vereda es absolutamente importante porque ellos ya tienen posibilidades de interactuar con la aldea global.